Y canón, en judío tikihuasque, tlenzazo, ok chivilaya, guano, cniquilla, en Jesús, ni cotlapastaia, itich mosehuilistonal. Pero Jesús, okina ankili nanquili? No hasta asha, no chipatiquitok, y canón ok es no iuskin tiquiti. Y canón, en judío, tikihuasque, o cachi, o cniquilla, hicmictisque, amosayes ni no Dios y es Juanos yeko como ni estoy Dios. Jesús o Kimilui. Tlamilauca yékin la mecho Ni con Dios amuilik itla san yehi iscoyan. Tlamosayetlenkita ayeh ni tahzín. No chitlen ikchiva ni tahzín. No iuhki ikchiva ni con Dios. Ni tahzín ni tlazuh tlani no chitlen yehuázín Juan o cachuahuey Waname Juan Tsitinan como o Okon Kemehni Tachzin kinjankuikayoli Tiamikeme Huan Kimaktiya Yolilistli. Okon Okon Kehni Kunehna kinjehi Kniki Kimaktiya Yolilistli. San no Oiyuki Okon Kehni Tachzin Amakak Kiluiya Tleno Hiti Chiknamiki. Yehiehnochi Nonchikawalis Okmakti Yehni Konehzin. Yehok Kimilui Sese Tleno Hinti Chiknamiki. Okon Okechiv Nikokinik Nochti Maktaka Chiwaka Oh, con qué me hiciste ni te haces. Nací, ni con dios, amo hiciste la chiva ni te haces. Nací, Jehová titlan. Tlamilao, cae quien no me chun el huía. o dios, nací, no me titlan. Ya ikpia yo tlenika slit, le nica insinti no Tlamo o anamo hicilis la zacuiltilis. Tlamoyehió que si maquín mi kilisli, o yo Tlamilao, ya es coto quintonal, juan yuezco cashan, y mique miquemes y caquisques ni Dios, juan ni yolis, pues os conquemes ni tazin y en yolilistli, sano izquios con ocmactis chicawalistli ni coneu y tichmawalewa yolilistli, sano izquios con ocmactis para yez quitas a que jitichmoniki in tlazakwiltil, no soa hiknamiki in yolilistli, ni que es jejuanico neu Amuish como tezahuica nin, es cosnora isquacnochti nacin chinticochli y cacisque nitlachtol. Juanacinocchiuque tlenquali, yanquica yo lisque, Juanixilisque hinjolilistli, tlenica insintitnochipa. Pero nacinocchiuque tlenamuquali, yanquica yo lisque, Juanixilisque hinlazacuilti listli. Nejamo willi inchiva Inquisto a que in tlazacuiltil, no so inyolilistli, o con que me notasti nechilhuia. Uantlenes inquistos, yez nontlen cuali. Pues amo in antlenes no tlaniquilis. Tla ye, inchiva ni tlaniquilitzi notasti naquino necho no tlastole in moteish matiltia, no tlasto la Pero cajoxe naquinechteish matiltia, Juan y Matuk Niktlan llegó a este tema tilti a Juan titino na monta Juan, maktila tilnitin más In Cristo este maquis Juan llegó na amo moniki Pero in na nochinon no chinon Nikin Nikishon tlan tilto kakan. Juan tlamakish tilten. Juan katka que me Juan Otlaoya, Juan Amehuancitzin, que es que pero no es impío hitlahtle cachic matiltia aquí né, hitlahtle panahuia tleno que y en o nechmag manchiva, y nech matiltia, ik o nechualtitlan, no aquí no no hay un kit de matildía aquí, que amo que manan con contacto de amo con estoque, amo nan como yo lo ni ni nan con estoque a o cual titlan. La mejor antítese nan con tlatemulías ni nan con yo lhuía hínti chinti tlacotlámatl nan con asískhínti o más que no me Juan que no me no nawak para a decir que no dios. voy a decir que no me voy a decir que amo nan a decir que no me voy a que O no me ¿Qué es Willis na montla nil tocasque? ¿Tlaza nan contemuas man a noxiquin? ¿Wanamu nan man a Dios? ¿Amuish con y es nejin a mechun na que na mechun te chicawa? con tocanis Moisés? no pues si sí, es o tlascuilos de ne. Pero tlasamo nan con tocas tle Moisés o quiscuilos. ¿Qué nis nan con tocas que tle ne in